Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Pero sí, muy necesario, este... Eh a este programa de Conciencia Tech como todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, tratando de poner un granito de arena para nuestra comunidad en el Tecnológico de Monterrey, eh, en Puebla, y bueno, pues para todos los demás que nos escuchan y nos ven a través de las páginas de Tráfico 109 y de Conciencia Tech, eh, pues estamos aquí muy contentos de reiniciar con nuestro programa, que eh, siempre es un momento de... De, de compartimiento aquí con el buen Raúl y con nuestro productor Andrés y que nos las pasamos la verdad muy a gusto. ¿Cómo está Raúl el día de hoy? ¿Qué tal David? Este Muy bien y Andrés, pues que, tras bambalinas, muy, muy buenas tardes. La verdad es que muy contento de regresar, de volver a compartir con ustedes y pues dispuesto para el tema de hoy. Y para pues darle con todo, digo ya está por finalizar el, el primer mes del 2022, pero a darle con todo para este 2000, a este, a este nuevo año, ¿no? Sí, nos tomamos una muy buena pausa eh, para ir coordinando horarios, para ir coordinando actividades y además pues para, para este, ir a, a eh, pues integrándonos a nuestras actividades, ¿No? Yo también con esta parte de ir a la vacuna de mis hijos, me, to, eh, vacuna de profes y cosas así, como que todavía no me ha apenas llevo dos semanas y todavía no me acostumbro a la rutina diaria de, de, del trabajo, pero muy contentos de estar aquí en en conciencia tech y pues para platicar de temas interesantes que como dice Raúl, pues ya no sabemos ya ya creo que ya ahorita ya decirles feliz año y los buenos deseos ya está muy, este pues ya mal, porque ya este, desde mi juicio está un poquito ya retrasado, pero bueno, pues vamos a integrarnos, y pues todavía nos falta algo de tiempo para que toda la comunidad se integre, ya hay gente de prepa tech, ya hay gente profesional haciendo invierno, pero para que todo el grueso de la población estudiantil del campus se integre, pues todavía nos queda hasta el 14 de febrero. Ahora vamos a regresar el día del amor y la amistad, entonces este... Eh, pues es interesante ¿no? y el tema del día de hoy pues habla de, de, de este tipo de cosas y tiene que ver con cerrando ciclos y abriendo oportunidades y siempre el primer mes, muchas veces dicen diciembre, pero siempre el primer mes para mí es vital en esta, en esta situación y es por eso que a lo mejor y como casi finalizando el mes sería muy bueno Empezar a preguntarnos dónde quedaron esos deseos y esas subitas del 31 que hacen muchos como rutina y revisar cómo va esto a partir de estos 21 días del año. ¿Tú qué opinas, Raúl, de, de esto? Pues yo, yo pienso que cada día es una oportunidad justamente eh, para cerrar aquel ciclo que, que tal vez ya no nos va a sumar. Sí, eh, que tal vez no nos está haciendo crecer como deberíamos y que es importante abrirnos hacia las nuevas posibilidades. ¿no? Más allá de cualquier fecha en la que nos encontremos, yo creo que cada día hay que sería importante este, replantearnos si realmente lo que estamos haciendo nos lleva a la dirección que queremos y de qué forma también nos está llevando, este, si, si, si tiene que ver con una cuestión que si sí nos suma como personas o en su defecto eh, hay una resistencia tremenda y a lo mejor un sufrimiento de por medio. Entonces, creo que cada día es una buena oportunidad. Y ahorita, precisamente, yo creo que, tal como lo mencionas, cerrando el mes, eh, pues de manera como muy organizacional, podría funcionar hacer un, una evaluación ¿no? de cómo cumplimos estos deseos, objetivos, lo que nos hayamos comprometido al finalizar el, el año 2021 o al inicio de este 2022, los primeros días, este, pues ver qué tanto estamos cumpliendo, incluso medir y ver cuáles son aquellas fallas que aún mantenemos y sobre todo pues diseñar planes para corregirlas. Yo te, te, te confieso que estoy en ese periodo de, de inicio de, de año eh, viendo cuáles son esas oportunidades que voy a crear a lo largo de este año y, y me voy a enfocar a un par, yo creo que no, no más este, y también qué ciclos de, de, de vida voy a cerrar, pero lo he estado pensando y lo he estado pues meditando, ¿verdad? Pero tú en, en tu caso Raúl, ya acabaste tu planeación eh, tradicional que haces anual este, a partir del año pasado ya te dije tradicional y bueno tiene un año que la haces, pero bueno a partir de ello se volvió yo creo que ya hago parte de ti, ¿verdad? Y este y lo podemos decir como ya una parte tradicional. Sí, ya, ya hiciste tu planeación organizada del año. Ya, ya, ya. De hecho, la concluí a finalizar el 2021. Este, en esta ocasión la hice un poco, o sea, hice más separado los días entre que hice la, la, por, este, la planificación. En los primeros dos días le metí mucho punch y después tomé una pausa y luego ya casi al cerrar el año fue cuando la concluí. Entonces, sí, ya tengo lista. este Ya ahí voy. En algunas cosas, pues sí voy avanzando. En otras, la verdad es que no he estado cumpliendo eh, en uno de los hábitos precisamente que tiene que ver más eh, con la convivencia, con la naturaleza. No, la verdad, no lo he hecho diario. Y eso que dentro de mis estipulaciones no requiere tantos minutos, tanto tiempo, pero no, no lo he hecho en realidad. Esa es una de las fallas que tengo clarísimo. este Pero eh, Estoy, estoy pensando cómo, cómo hacerlo de tal manera que, que, que, se, que lo empiece a formar como, como un hábito, porque el problema en mi caso ha sido que ha sido, es inconsistente la temporalidad en la que la realizo. Entonces, por eso es que eh, no, no, no, ha no lo he terminado de cuajar. Pero de ahí en fuera, en lo demás, pues ahí hay, hay, hay voy, ¿no? Este, todavía no, no he hecho esta evaluación de desempeño, pero justamente ya que la estoy proponiendo, pues hay que ser el primero en poner el ejemplo al finalizar el mes de enero. Al final de cuentas, creo que hay varias áreas y a lo mejor me gustaría que antes de que yo también empiece a abordar el, el, el, eh, pues esos temas, hay varias áreas en las cuales puedes trabajar, ¿no? Puedes trabajar desde tu salud, eh, tu cuerpo, ¿no? Que son cuestiones eh, de fisi fisiológicas tuyas, de cuidado, en el área de tu pareja, de la familia, de las relaciones, eh, podríamos también trabajar el área del dinero y las finanzas, ¿no? o el área de, del servicio, del ponerse al servicio de la comunidad, tal vez también en nuestras áreas de negocios, en el trabajo en la profesión, pero también en un plan de carrera o en bien en una parte de estudios y educación, ¿no? O sea, de tal manera que tenemos muchas, muchas áreas, ¿no? Podría ser del ambiente hogareño de tus actividades de esparcimiento, ¿no? De tu tiempo libre, de la parte de tu estética e imagen, de tu espiritualidad, ¿no? Entonces, realmente tenemos muchas dimensiones como seres humanos para poder trabajar, pero, pero esa, esa gran cantidad de dimensiones que hay, este, pues a veces nos orillan o se nos hacen tareas pesadas o se nos hace algo eh, que vamos procrastinando, como ya hemos hablado en otras ocasiones, pero eh, también de repente perdemos enfoque de, de, de ver de que nos agobian tantas áreas. Bueno, a mí en mi modelo mental de repente me agobia saber que hay tantas áreas en las que me puedo ir desarrollando. Particularmente, Raúl, tú en esta planeación que hiciste el 2022, ¿en qué aspectos te enfocaste para irnos dando ejemplos y que nuestro eh, auditorio y que nos están viendo también este, pueda darse ideas de lo que puede generar a través del año? Pues, eh, al final defino los roles en los que los roles que experimento en la vida y sobre eso diseñé objetivos, ¿no? Y la idea es que, pues, fueran, se pudieran integrar de alguna manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte de familiar, pues, el, el tener mayor, dedicarle más tiempo a, a Leonardo, ¿no? A, a Ana Mari, a mi esposa, este eh, tener esos espacios más de, de, pues, ya sea dentro de la casa, fuera de la casa, pero tener estos espacios para conversar, incluso hasta para estar en silencio, pero tener esta convivencia. Incluso, ¿no? Este, eh, en la parte de, de la lectura, ¿no? Eh, me, en este caso me, me, me propuse o, o definí, mejor dicho, incrementar el, este, el número de, ya sea del número de libros o en su defecto, la profundidad del aprendizaje que tengan los libros, ¿no? Este, no necesariamente solo se trata de leer por leer, sin embargo, si hay, hay alguno, por ejemplo, estoy leyendo un libro que tiene que ver con este el desarrollo de la creatividad y entonces es, realmente es como es un curso, ¿no? Entonces, si me lo me lo podría echar todo junto, pero en realidad la intención es poder aplicar cada cada tópico, este, y es como si fuera un nivel de ese o un módulo de ese curso. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues eso lo voy alternando con otro libro que sí me sí lo puedo eh, llevar eh, más más a la par, ¿no? O, o mejor dicho, de manera más consecutiva. Y también la parte por la parte espiritual, este una de las cuestiones eh, es justamente esto que te decía, ¿no? De, de la convivencia con la naturaleza. Este, y no me refiero a, o sea, simplemente es el estar. Por ejemplo, hay días en donde me doy espacio para estar en el parque y, y el poder ver a las aves, a las hormigas, cómo trabajan, ¿no? El escuchar, este de repente cómo están cantando los, igual los pájaros, ver las mariposas, ver simplemente los árboles, tocarlos, o sea, para mí, o sea, con eso es suficiente y en realidad me permite conectarme mucho más, este y aparte sentir esta eh, paz a, a, al final de cuentas, ¿no? este Pero no, te digo, no todos los días eso, no todos los días lo hago, pero sí trato de que al final tengan como esta eh, integración en algún momento, porque si no, si se ven de manera aislada pues en realidad se, contra, se pueden contrapuntear, ¿no? Son algunos de los aspectos que, que, este, que contemplé y digo otros que ya había desarrollado, pero pues que me, por ejemplo, ya, no sé, el, el, el pagarme alguna aplicación para el tema del ejercicio, ¿no? Para ya tener un orden este, más claro y cosas por el estilo. No sé tú, en tu, en tu caso, ¿tú qué, es, ¿qué es lo que...? Primero, ya, ya, ya concluiste tu planificación, hiciste una planificación y en este caso, ¿cómo te ha ido al respecto? Mira, eh, hice un balance primero de, de lo que salió bien el, el, eh, el año pasado de lo que propuse y tengo que reconocer que hice algunas cosas y como tú hubo algo que de, de, descubrí que es un poco la inconsistencia en el trabajo eh, eh, a lo largo del año. ¿Qué quiero decir con esto? Me propuse eh, eh, pues incrementar mi portafolio de inversiones y se logró eh, me propuse reducir eh, mi, mis deudas, ¿verdad? Eh, y, y hubo una reducción en un porcentaje ahí sustancial. Me propuse eh, salir a, a pueblos mágicos y tomar periodos vacacionales con la familia. Y lo hice, eh, no con la frecuencia que quería yo, pero bueno, al final de cuentas, Hubo esa parte, la lectura fue inconsistente, yo dije que iba a leer al menos un libro al mes y lo iba yo a estar practicando y hubo rachas lectoras hasta de 30, 40 días y después rachas no lectoras de 30 o 40 días, entonces fui detectando inconsistencias, inclusive también en la parte de las llamadas a seres queridos, visitas, ¿no? Y cuestiones de ese tipo que, que bueno. Hicieron ver que hay oportunidades, como les dicen, este, áreas de oportunidad, ¿verdad? Pero también me hicieron ver que hay un avance y al final de cuentas, el primero que tiene que reconocer eh, que hay avances, pues eres tú, porque si no lo reconoces, pues nadie más te lo va a reconocer, o sea, difícilmente vas a encontrar reconocimiento en alguien más si tú no te reconoces a ti por esos pequeños pasos. Eh, y después de eso... También fui inconstante en la parte de los régimen, el ejercicio soy muy constante, pero en la parte del régimen alimenticio, la cultura de una eh, comida sana, de repente también soy inconsistente. Entonces, fui, he descubierto algunas cosas de ese tipo y pienso ir avanzando en esta planeación. Eh, en estos sentidos, creo que son los que me he propuesto para este año, la parte financiera, la parte de la relación de pareja, la parte de la relación con los hijos... Eh, hay dos proyectos muy globales de la familia, que es que los 15 años de mi hija y eh, el intercambio de mi hijo, entonces son dos proyectos comunes que tenemos eh, en pareja y que los tenemos que sacar adelante y bueno, pues este, eso nos va a consumir algo de tiempo y de, y de proyección, pero al final de cuentas, eh, pues es algo que, que, que estamos muy contentos de poderlo realizar, entonces sí, sí estoy en ese proceso de, de planeación, de actividades, algo que, que también es, he postergado es, eh, quiero abrir un, grup, un club de lectura, quiero abrir una parte de punto blanco de meditación allá en el TEC, una, un horario fijo para que practiquemos mindfulness, eh, la comunidad, los alumnos y todo en un tiempo determinado, en el nuevo parque que hicieron, y algunas otras ideas que tengo por ahí, que eh, pienso ya aterrizar este, este, este periodo, tú Raúl. Muy bien, eh, pues sí, hay, hay cuestiones ahí que yo quiero quiero trabajar más. En este caso, la parte de la de, de la escritura, ¿no? La quiero continuar, pero ya con un, con un mayor orden en particular. Digo, la verdad es que he descubierto que sí me, me gusta mucho hacerlo. Digo, ya ya lo sabía, pero pero en, este, en estos últimos eh, meses me, ha, me he dado cuenta de ello. Eh, ya vas a hacer tu libro, Raúl. Ya, pues en algún momento este, yo creo que sí. Primero lo, lo haré individualmente y después yo creo que un compendio para poder este, integrarlo. Por eso te, también te digo que quiero, quiero hacer algo ya con un hilo conductor más claro este, en ese sentido. Y por otra parte, eh, algo que, que también me propuse, sinceramente, es eh, la parte de espiritualidad. Este, sí, también estoy estudiando ya sobre otra temática que no, no estaba familiarizado y ahorita lo estoy viendo y me hace mucho sentido. no en ¿Cuál ¿Vale? es? A, a, a ver, la, coméntanos. para el, La cábala, sobre la cábala. Ah, sí, sí, sí. Ajá, Mi esposa entonces... sabe de eso. Yo... Ajá, entonces la verdad es que eh, me, me he estado viendo algunas clases, este digo hay muchos términos que yo no estoy familiarizado, no hay palabras este, en hebreo y todas estas cuestiones, sin embargo en el contexto eh, pues lo, lo analizo y me hace muchísimo sentido y sobre todo pues también igual todo lo aterrizo. Temas de emprendimiento y me hace igual el sentido en ese, en ese aspecto, ¿no? O sea, y de hecho ahora hago conexiones de, de, de, de cosas que pensaba antes y que ahorita, por ejemplo, ya con esa, pues con esa temática en particular, ¿no? Con esa, no sé cómo llamarle, disciplina, este, que, o, o, o esa área de conocimiento precisamente de, la pues en este caso que es de la Torah, este, en particular, eh, me hace como que clic con muchas cosas que yo, antes, o sea, que, que, por ejemplo, hace un año, hace dos años, empecé a aprender, pero ahora que me que los, puedo, que los puedo integrar, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones, este, y, y quiero seguirlo haciendo. Y dentro de eso, aprendizaje, pues, una de las de, de, de, mis, propó, de mis objetivos es, es poder practicar esta cuestión de la abundancia, pero desde el dar, ¿no? Del dar más. Este, entonces, esa es otra de las cosas. Y es bien interesante esto porque... Al final de cuentas, sí, ahorita que me viene a la mente el dar, y es algo que, que mi esposo anduvo metido en este el año pasado en un retiro de 10 días vipasana, de, de silencio totalmente, este, meditación y cuestiones de ese tipo, y comida sana, y, y hablaba su, su facilitador de eh, precisamente esta parte de la abundancia, y, y, y, y les hablaba de la abundancia es dar. ¿no? Y, y dice, pues tú tienes que agarrarlo de un mes y el 10% de lo que ganaste en ese mes, se lo tienes que regalar a alguien, no importando si trabajas, si no trabajas, si, este, si es... Y si está, si está en la esquina, ni nada. O sea, tienes que aprender a soltar y a que no te duela, ¿no? Que digas, ah, este cuate se lo va a tomar, se lo va, a lo va a ocupar en drogas, no, tú no sabes para qué lo va a ocupar y tú se lo entregas de corazón y no vas a estar juzgando a la persona por hacerlo. Pero el simple hecho de caminar hacia ese 10% de dar, de, como dices, este, a veces eh, te cuesta, te cuesta como, como persona, no porque a veces ni tú mismo te lo das a ti ese 10%, no sé, no sé si pasa o no sé si te... Te sucede a ti, pero a mí sí me sucede, a veces ni ese 10% me lo doy yo y de repente me cuestiono, pero es el, yo entiendo que es un camino de aprendizaje y poco a poco va a soltar y va a regresar al final de cuentas. Sí, correcto, correcto. Y precisamente y es con esa intención de que ni te lo agradezcan, como dice, ni cuestionar en qué se usa, y además eh, sin esperar, ¿no?, ¿no? El regreso que, como dice, es una parte de las mismas leyes de causa y efecto. Sí va a suceder algo, pero ni siquiera es esperarlo. ¿no? Y aparte no sabemos en qué manera, ¿no? Este, eh, Pero sí, sí, sí, sin duda. Y, y, y sobre todo, digo, tú y yo lo hemos platicado, lo hemos platicado aquí en este programa, este, pues que hemos pasado por situaciones muy complejas financieras, pues eh, es todavía, de repente, mmm, a lo mejor no, no a todos los que han vivido quiebras financieras, en mi caso quiebra, digo yo no, no, no hablo por ti, pero en mi caso quiebra financiera, este, no sé si a todos les pasa lo mismo, pero de repente sí es como, híjole, mejor protejo, ¿no? Pero, pero en realidad, y, y te lo juro que esto me ha servido mucho, porque me pongo a pensar referentes de justamente de personas, o emprendedores, empresarios, y no solo este, me refiero en ámbito de negocio, en cualquier ámbito, o sea, este, eh, que las personas que que en lugar de contraerse en momentos de riesgo, o crisis, y que se exp buscan expandirse, toman la ofensiva, crecen, o sea, parecería lo, lo opuesto, ¿no? Y, y pasa lo contrario. Entonces, tiene que ver justo esta, este, justamente esta parte de, de, del dar, ¿no? El seguir fluyendo, el permitir que, que todo vaya fluyendo en la vida y que, pues, este... Eh, eh, de hecho, algo que, que me gustó mucho de, de lo de la cabla es que dice, es que uno debe aprender a recibir, ¿no? Primero, porque se habla primero de dar y luego recibir, pero aquí es primero recibir para dar, esa es la cuestión, ese es el enfoque, ¿no? No para acumular, sino para dar y, y dar más cada vez más, ¿no? Sí, y, y esta parte del recibimiento de las cosas, a veces hasta en una simple acción, te, no te das cuenta que no lo haces, como cual, este, cuando te expresan gratitud por algo ya estás devolviendo el de nada, y, y pues no es así, simplemente aceptar las gracias y, y, y tomarlas, ¿no? Al final de cuentas, o sea, eh, ya he estado erradicando de mi, de mi vocabulario ese de nada, y lo hago de manera consciente, o sea, simplemente acepto y recibo las gracias, y, y ya este no, no trato de emitir otras, otra palabra, o, la, o lo que trato de hacer es empezarme a programar, a decir... La recibo con, con, con, con, con mucho gusto, ¿no? Entonces, en lugar de ya de, de soltar el de nada, ¿no? Igual cambiar el, el vocabulario, por ejemplo, con mis hijos. O sea, ya no nos gusta, ya le estamos tratando de, de cambiar ese programa de decir, mande, ¿no? Como nos decían a nosotros, tienes que contestar, mande. O sea, ¿mande qué? No, no, no, no, no. O sea di, Dime, papá, dime, o sea, inclusive si no me quieres decir papá, me puedes decir David, le digo... Pero vamos, estamos tratando de reprogramarnos, porque yo también estoy súper acostumbrando a ese mande, y no es dime, o qué eh, se te ofrece algo, cuestiones de ese tipo, ¿no? O sea, desde el poder del lenguaje, ¿no? Tenemos que ir cambiando para poder recibir, ¿no? Sí, sin duda. También me pasa a mí, este. Yo también esa, yo digo, yo ya la verdad es que me ha quitado mucho esa cuestión de, de, del mande y luego le comento a olego o le digo, hazme caso, ¿no? En lugar de, este, de, de pedirle eh, otra cuestión, eh, pero sí, sí, desde el lenguaje, eh, el, el estar consciente de cómo nos expresamos, eh, y yo la, lo de gracias, la verdad es que sí, yo también ya me lo, lo, lo he modificado bastante y la, mi forma normalmente es de decir, con mucho gusto, ¿no? O sea, con mucho gusto te ayudé o lo que, lo que fue, con mucho gusto. Y ya de repente, a lo mejor con algún amigo, alguna amiga de broma, no, no, gracias a ti, gracias, no, y así, pero de broma, en realidad, ni siquiera es, es en serio, pero sí, yo tampoco ya de, de nada, tampoco porque al final, efectivamente, está, es como menospreciar el, lo que se hizo, ¿no? Y en realidad, este pues no, no tuvo tuvo su... Tuvo su atributo al final de cuentas. Entonces, sí, te, te, te, también tiene que ver eso, ¿no? El, el recibir en todo sentido, ¿no? No solamente la parte económica o material, sino hasta algún, algún reconocimiento, este cualquier cuestión es, es importante y después volverla a transmitir ¿no? hacia otro hacia otro momento a, a, a, en otra situación o con otras personas. Y, y es lo mismo hacia nosotros no al final de cuentas por ejemplo yo de repente y si gustan este por ahí los que estén interesados si quieran compartir algo en la página o en las páginas este les podría compartir por ahí tengo un cuestionario eh, de ciclos abiertos que luego trabajo con mis eh, coaches no y que tiene que ver precisamente con, con el generar conciencia no porque vemos personas y me incluyo que de repente eh, nos complicamos para concretizar cosas y no concretamos casi nada, ¿no? O sea, hay veces que pasa, ¿no? Entonces, eh, eh, eh, eso es lo que, que me gusta trabajar con este, eh, con esta parte, ¿no? Y, y trae algunas preguntas que tú te puedes hacer a través de diferentes áreas o dimensiones, como te dije, por ejemplo, en el área de tu cuerpo, salud, este... Ahí luego eh, tengo algunas preguntas, ¿no? Como qué parte de tu cuerpo te puede dar pena o avergonzar si es que, la, si, si es que sucede, porque a veces sí nos sucede, ¿no? A mí los, las lonjillas acá de los lados, como que de repente me, me estresa, ¿no? Este Un poquito y me, me, me avergüenza, ¿no? O qué otra cosa te da pena de tu apariencia física, a lo mejor tu estatura, no sé. Eh, hay cosas, ¿no? También si sabes cuál es eh, el nivel apropiado de ejercicio que tienes que realizar para... Para ser saludable, ¿no? La parte de si sabes los beneficios de meditar, ¿no? Eh, si sabes o sabes qué es respirar, poner atención plena a la respiración, ¿no? ¿Cuánto pesas? ¿No? Porque hay veces que de repente también eso es importante, ¿cuánto pesas? ¿Cuánto es tu porcentaje de, de índice de masa corporal? ¿Sabes cuándo es sano y cuándo no es sano para ti como persona? ¿Qué repercusiones te implica esto, no? Este... ¿Sabes qué comes al día? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás viviendo durante el día? Si fumas, date la respuesta, si ¿Sí fumas o no fumas, eso de los vapeadores y cuestiones de ese tipo, pues también es fumar, ¿no? Eh, ¿Estás comiendo saludablemente o eh, eres el clásico que come la ensalada, pero de, de al rato se están empacando unas papas y... Eh, otras cosas más, ¿no? Entonces, eh, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a un chequeo médico? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste, fuiste al dentista? ¿Qué haces para relajarte, no? Este, te, cada vez te estás comprando más ropa grande o, o qué está pasando, ¿no? Y fíjate que ese tipo de preguntas, pues, te van, este, haciendo pensar sobre, por ejemplo, en este caso, la dimensión de tu cuerpo, ¿no? sabes que tengo un sobrepeso eh, y tengo un índice de masa corporal de 32% o más y sacará ah, caray, pues algo, hay algo mal y qué bueno, tiene como dos años que no me hago un chequeo médico y tiene como dos años que no me voy al, denti al dentista, pues obviamente hay consecuencias y precios a pagar, ¿cierto Raúl? Y si esta es un área importante para mí, pues tengo que cerrar ese círculo de malos eh, hábitos y empezar a generar una oportunidad de ir avanzando en los hábitos saludables. No sé qué opines de esto. Sí, sí, sí. Bueno, aquí ya despertó Leo. Este, eh, pero sí, sí, sí esa es una de las cuestiones. El cerrar ciclos, pues, implica desapegarnos y entonces pues no estamos muchas veces tan acostumbrados a ello. Hay personas que tienden más al apego que otras o que o que no comúnmente se van desapegando de, ya sea de cosas, de experiencias, de situaciones, y entonces, pues cuando llega el momento, sufren demasiado, ¿no? Yo creo que, no, no sé si hay alguien que no padezca nada, o sea, cuando lo hace, que esté tan acostumbrado a desapegarse que, que no, no lo sufra, digo, pero, este, digo, solo me vendría a la mente Diógenes, ¿no? Este, el perro que, es el, que era el filósofo, este cínico, pero de ahí en fuera no me vendría otra persona a la mente. Yo creo que todos de alguna u otra manera lo podemos padecer, pero sí podemos acostumbrarnos a ello, sobre todo porque en este ejemplo que mencionas de la salud, pues al final va a, cost, va a costar, no? Este el, el desapegarse de ciertos hábitos y reaprender otros. Al final de cuentas, crear estas estas nuevas conexiones neuronales para poder desarrollar nuevos hábitos. Y en este proceso, pues a, a veces, si estás dejando, hace ratito mencionabas fumar, ¿no? Hoy estás dejando de fumar y pues a lo mejor vas a padecer este síndrome de abstinencia, el cual pues no es nada gratificante este, y, y, y pues es, es, una, es un desafío importante. Si lo logras superar, bueno, ya no quiere decir eh, que ya nunca más se te va a antojar, pero bueno, ya no, por lo menos no sientes esa ansiedad o, o ese sufrimiento eh, tan intenso. Pero, pero sí, es cerrar esos ciclos, abrir unas nuevas oportunidades, sobre todo oportunidades que benefician a pues más a largo plazo, ¿no? Que realmente... Eh, y, que te, y que en el día a día sí se pueden ver reflejadas, ¿no? Este, pero lo que pasa es que no, a veces permitimos que nos gane el, el, el, esta, lo que hemos hablado igual, la gratificación instantánea o estos placeres momentáneos que se sienten muy ricos, pero después es como otra vez volver a empezar, ¿no? Este, y cuesta ese trabajo. Entonces, eh, es, es un tema bastante interesante. Me viene a la, a la mente también en esta parte que el cuerpo se acostumbra al final de cuentas y tienes que variarle los estímulos también porque, eh, pues, el cuerpo se acostumbra a que corres ocho kilómetros y, pues, ya se acostumbró y ya, este, si lo corres al mismo ritmo, pues, ya no te da el mismo resultado, ¿no? Entonces, el cuerpo necesita que lo sorprendas y yo pienso que también la mente necesita que lo, la sorprendas para que eh, eh, la saques de su comodidad. ¿Qué, te va a, ¿Qué es lo primero que te va a decir tu, tu vocecillo o tu grillo? Que no lo hagas. ¿Por qué? Pues porque así funciona la mente. La mente nos protege. Al final nos busca proteger, ¿no? Y entonces así es. Entonces generas eh, estas nuevas conexiones, pero tienes que estimular, estimular y estimular, ¿no? Entonces yo... Eh, pues yo corro y hago deporte como tú, que tú haces el deporte más funcional, más de, del cuerpo, ¿no? De calistenia y todo este tipo de cosas. Pero sí me doy cuenta que, por ejemplo, en la calistenia sí no se acostumbra al cuerpo porque puedes variar el tipo de ejercicio. Y a correr sí se acostumbra. Y ahora que retomé el jugar baloncesto y estoy jugando con mis compañeros de 40 y más en una categoría de, de ya de mayores... Digo, no, pues tengo ganas de entrenar y empezar y me bajé unas rutinas para entrenar y para para ir y sí digo, ay, el cuerpo está es, sí, ya estaban sentía ya más débiles mis rodillas y cuestiones de ese tipo y hoy en esta semana que empecé a trabajar siento cansancio, pero siento que empieza a, a fortalecerse eh, el cuerpo, ¿no? Entonces, y eso pues creo que es interesante, ¿no? Y por otro lado, pues es invitarte a ti que nos estás escuchando, a que veas en qué dimensiones quieres trabajar, y a lo mejor no te enfoques a todas, pero sí a algunas en particular, y eso es lo primero que tienes que hacer, y eso es lo que habla Raúl, una planeación, no y, y en esa planeación, fíjate cómo él lo actúa a través de roles, no cuál es mi rol como profesor, como, pro, como papá, como esposo, como hijo, me imagino, como, como emprendedor, como socio de, de esta... Eh, proyecto que traes en Guadalajara, ¿no? Y cuestiones de ese tipo, y en cada uno de ellos, pues tienes un rol, en el mismo do, rol de Raúl Tello, para Raúl Tello, este, pues también es importante, ¿no? Al final de cuentas, entonces, en esa función, o bien del otro lado, ¿qué quiero cuidar? Mi salud, mis finanzas, bueno, me pasó la, el otro día fui al, eh, traté de no gastar en tarjeta de crédito nada en este periodo de diciembre, lo logré. Y, y me di cuenta de, adelante de mí, una persona ahí en el Sams compró toda la despensa y la pagó con tarjeta de crédito. Y dije, Oye, este, una vez que vas aprendiendo esta bola de nieve que luego caes por, por agobio, te das cuenta, no hombre, pues comprar este tipo de insumos para consumo diario, pues este, con tarjeta de crédito, pues me va a implicar problemas después, ¿no? Y entonces di, y empiezas a decir, ¿cómo está mi estado de cuentas? si he revisado esos estados de cuentas, si llevo un control diario de gastos, si llevo un control mensual de, de, de, de los compromisos en cuanto a servicios y cuestiones de ese tipo, si estoy viviendo la, la, el tipo de nivel de vida que puedo vivir con mis ingresos. Eh, y eso es algo que a veces no es grato ver que dices, ah caray, me estoy sobregirando, y el problema de estarte sobregirando es no ahorita, sino el problema es para el, el David o para el Raúl o para la persona del futuro que cuando llegue eh, esa bola de nieve empieza a crecer, ¿no? Es como el interés compuesto, empieza chiquito y empieza a crecer, ¿no? Y eh, la deuda empieza chiquita y empieza a crecer como bola de nieve, ¿no? Entonces creo que eh, eso es parte importante de tus finanzas, ¿no? ¿Qué otras posibilidades de generar ingresos puedo tener, no? Si, si me siento agobiado, y si ya estoy harto de mi propio ingreso, del único ingreso que tengo, es que ¿de qué otra manera puedo generar? Y hay veces que nos preguntamos eso y, y, y vemos, no nos damos cuenta que tenemos más habilidades de las que creemos, ¿no? Y entonces empezamos a, a generar nuevas ideas de, de negocio, ¿no? Y empezamos a ver cómo empiezan a, generar, a darse nuevos ingresos a través del servicio que damos, de dar al final de cuentas. Así es. Sí, sí, sí, es sí, muy importante también esa, al final, pues también la finanzas es el reflejo de todo, ¿no? Todo lo que es nuestra vida es un reflejo de lo que somos. Entonces, este, sí, sin duda, la, esta, esta adecuada gestión, pues te va a permitir también vivir más tranquilo, este, ¿no? Como tú dices, eh, la parte del crédito, pues ser muy responsable, ¿no? ¿no? No se trata de satanizarlo, pero sí ser muy consciente de cómo utilizarlo. Eh, digo, a mí me vendría a la mente ahorita que mencionas ese ejemplo, digo, lo, yo lo haría si resulta que hago, o sea, cada vez que hago compras me dan puntos en esa tarjeta y entonces yo luego, luego la pago, ¿no? O sea, simplemente es para, para tener alguna retribución, o sea, tener una estrategia, o sea, que de por medio me dé un beneficio adicional, ¿no? Pero si no, definitivamente yo hoy en día, eh, sí. Este, Le tengo como cierto pavor a los créditos, ¿no? Algo que no, que, que, porque, porque tuve ciertas situaciones, pero repito, no es satanizarlo, simplemente es estar consciente, y evaluar, ¿no? Cuáles son las tasas de interés, cuáles son los plazos, ¿no? Este, hasta cuánto estoy dispuesto a, a, a, a comprometerme si es que voy a pagar una mensualidad, ¿no? Este, Y, y si es eso, pues a lo mejor una, este, pero de repente igual... Llegaba a pasar de, bueno, esta y es, y es poquito, ¿no? Y después otra y otra y otra y otra. Y ya cuando haces el cúmulo este de eh, en volumen, pues ya, se, ya te hizo, no sé, el 70% de, del ingreso ya se te fue en esos pagos, ¿no? Por ejemplo. Y más faltan los gastos eh, corrientes. Entonces, imagínate ese tipo de situaciones, pues vives este... Eh, es, cuando, es cuando empiezas a vivir al límite, al ¿no? Y que dices, híjole, a ver si llego a la quincena o al mes, o dependiendo cómo paguen, o si, o si, o si estoy independiente, pues cuándo, cuándo cobro con el cliente, lo que sea. Entonces, ese, ese tipo de, de estrés, eh, pues desde mi perspectiva, ¿no? este Trae muchas repercusiones. Este, más allá de que si te alcanzo o no no este emocionalmente en conflictos en, en la forma incluso de ahora enfocarte en vez de dar no pues estás enfocado en cómo en protección no entonces ahora cómo recibo para poder sobrevivir este, y eso pues al final termina cavando uno un hoyo no que se puede salir sí pero qué mejor lo hemos dicho en otras ocasiones este que, que aprender por voluntad y no por dolor este, no este, definitivamente y es nuevamente generar conciencia y cerrar los ciclos, ¿no? Si tengo un mal ciclo de, eh, una mala relación con el dinero a través de ciclos, pues hay que cerrarlo y abrir nuevas posibilidades. ¿Qué son nuevas posibilidades? Si no sé nada de finanzas, pues empezar a estudiar algo de finanzas, ¿no? Empezar a distinguir qué es un activo de un pasivo, empezar a distinguir qué es deuda mala de deuda buena, empezar a distinguir cuáles son mis... Otras posibilidades para generar ingresos este y qué voy a hacer con esos ingresos extra. Eh, hay veces que de repente pues nos llegan algún coach o alguna persona en particular y es bueno, es que quiero generarnos este incrementar mis, mis ingresos. ¿Y qué quieres hacer? Pues es que no sé qué, qué más puedo hacer. Ah, este, no, pues a ver. Pues vamos a hacer una lista de talentos, ¿qué otras habilidades, competencias llegas a tener? Ah, no, pues es que soy ingeniero y soy muy bueno en mate, ¿no? Ah, pues puedes ofrecer servicios de, de, de asesoría, ¿no? Por hora, ahí en tu colonia o en los eh, a los papá, a los hijos de tus, de tus, eh, de los papás de tu, de tu, de tu hijo, ¿no? En la escuela, eso podría ser una, una buena opción, ¿no? Podrías ordenar, yo vi el otro día un exalumno que te cobra por ordenar tu drive y organizártelo, el, tu nube, 150 pesos. Es una forma de generar ingresos extra, ¿no? Un multinivel de productos, normalmente yo llegaría a recomendar uno de producto, o sea, que venda realmente producto, pues eso puede ser. Ventas directas puede ser otra, otra, otra opción, ¿no? Generar cursos, a lo mejor abrir un libro, este... A escribir un libro electrónico con todo, el, por ejemplo, Raúl, que tiene nuevas metodologías ahí de emprendimiento que quiere crear, a lo mejor un libro electrónico y eso te va a ir generando nuevas posibilidades y así vas a ir avanzando, vas a ir avanzando, aparte a de cómo puedes invertir tu dinero en lugar de tenerlo ahorrado en el colchón o cuestiones de ese tipo, y así vas avanzando, vas avanzando en esto en, o en tu trabajo, te, te, te, llevas cinco años quejándote del mismo trabajo, bueno o te quejas y das un paso de costado mejor, en lugar de estarte quejando, o ves cuál es la perspectiva de evolucionar dentro de tu trabajo, o de verlo por el lado positivo, no no por el lado de, de la queja. Así es. Sí, porque al final, pues, eh, yo creo que a ti te ha pasado, o, sea, has, has, o pensarás muy similar, pero... Hoy justo lo recordaba, digo, lo he pensado muchas veces, pero hoy precisamente que venía en el coche, lo, lo volví a contemplar, ¿no? Al final de cuentas en la vida, pues, o sea, si yo me voy a pensar, sí, eh, hay momentos donde he sufrido y lo que sea, pero todo siempre ha sido para bien. O sea, realmente hoy hoy lo puedo ver y digo, en retrospectiva, no, lo, no cambiaría nada en realidad, ¿no? Este, A lo mejor la manera de abordarlo en ese momento, pero pues al final eso me llevó aquí. Entonces, este tampoco... No tiene caso, o sea, todo todo todo suma, entonces el quejarnos lo único que hace es más complicado el camino. Si de todas maneras lo estás viviendo, este, ¿qué necesidad de ponerte más carga en ese sentido? O si sea, a lo mejor estás pasando por un momento desafiante, bueno, ahora todavía te pones con las quejas, pues mucho mayor carga, mucho mayor peso en esa, en esa cúspide que estás subiendo. O sea, de todas maneras la vas a requerir o subir o aventarte, ¿no? Este, entonces tienes de dos, pues ¿qué prefieres? Si, la vas a, si vas a seguir subiendo, pues no quítate peso, entonces, este de todas maneras lo vas, a, lo vas a hacer. No es que esté mal tampoco quejarse, simplemente a lo mejor podemos también hacerlo conscientemente. Es decir, nos damos un tiempo, ¿no? Este, no sé, unos 10 minutos, 15 minutos, me quejo, me desahogo, ¿no? Al final de cuentas, creo que también es algo saludable, y ya, pero me reenfoco, o sea, este, pero no voy a estar viviendo quejándome y sobre todo contagiando a otros con mis quejas, que lo único que voy a provocar es amargarles el día, este, o en su defecto, permear, no hoy más que nunca, este, pues cuido mucho lo que digo, en el sentido de que uno pues también influye en la forma, o puede tener cierta influencia en la forma en cómo te percibe la gente, entonces, tanto positivo como negativo, entonces si tú le, le metes problemas personales a otras personas, a otros individuos, que son tuyos, después te van a ver justo como una persona problemática o como una persona carente o como una persona, ¿no? Y eso es, lo va reforzando en tu día a día. O sea, cuando conversas con ellos, ahora ellos te lo regresan y entonces a lo mejor tú ya estás queriendo modificarse y no, pues, pero, pero ¿quién fue el que sembró esa semilla? ¿no? para que después cosechara en un comentario o sea eso. Entonces, la verdad es que pienso que hay que cuidar mucho esos, esos aspectos. Y te digo, no no creo que esté mal el, el quejarse en sí, pero hay que saber cómo, con quién, dónde y hasta qué punto. ¿no? Sí, y, y, y creo que esta parte de la queja, es como tú dices, es muy válida. Eh, pero Y el hacernos la, eh, lo que nosotros hablamos del modelo víctima protagonista, al final de cuentas, también es bonito ser víctima un ratito, como dices tú, 10 minutos y te apapachas y te solapas, pero de, de realmente después es preguntarte, eh, de, no preguntarte, sino darte cuenta de dejar de señalar hacia afuera y empezar a señalar hacia adentro, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para que las cosas funcionen mejor en los aspectos de mi vida? Porque si no soy yo los demás. Pues, no los vas a cambiar, no están aquí presentes, no están contigo todo el día, el único que está contigo todo el día es tu cuerpecito, tu esqueleto, tus músculos, tus nervios y eh, tu alma o tu espíritu y es el único que está contigo todo el tiempo y es el único que puedes, es el único que lo único que puede estar bajo tu control es lo, son tus decisiones, son tus elecciones, es, es lo que tú quieras hacer, Pero los demás no, entonces pues sí se vale quejarse, sí se vale ser, ser la víctima pero un ratito, después tú tienes que ser el primer consciente de que eso no funciona y no va a dar resultados, ¿no? Exactamente, o que va a dar resultados, pero no resultados que te que realmente te ayuden a avanzar, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, o sea, de hecho sí, sí efectivamente todo todo lo que hacemos tiene consecuencias, entonces hay que considerar que ese tipo de cosas pues nos, sí nos generarán algún tipo de resultado, pero no precisamente que nos ayude a, a salir de donde de donde estamos, ¿no? Este, al contrario, es como estarse enlodando todavía más, ¿no? Y después vas a querer salir y se va a poder, pero vas a estar más profundo y más atascado, va a costar más trabajo, entonces mejor desde, como tú dices, replantearnos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? Y sí, todo al final de cuentas eh, lo podemos eh, eh, interiorizar, ¿no? Lo que vivimos, lo con alguien, alguna situación, ¿no? Eh, preguntarnos por qué, eh, qué, qué podemos estar reflejando de nuestro interior en esa situación, ¿no? Y que nos permita mejorar y avanzar. Oye, Raúl, y bueno, hablaste de, de esta parte de, de, de integrar, ¿verdad? Eh... Eh, pues varios objetivos juntos porque pues al final de cuentas somos seres humanos y, y somos pues, algo íntegro, ¿no? al final de cuentas, entonces pues, todas nuestras dimensiones deben de, de, de ir buscando satisfacerse de alguna manera o avanzar en, en la gran mayoría de ellas a lo mejor eso es lo que quiero decir dijiste, bueno, ¿cómo vincular ese, ese mejoramiento que quieres en el tiempo de familia con tu esposa y tu hijo? que en ocasiones tiene que ser junto, pero en ocasiones tiene que ser separado, ¿no? ¿Cómo empezar a trabajar esa parte o las relaciones con aquellas personas que has tenido a lo mejor algún conflictillo, pero son personas que aprecias, ya sean familiares o, o, o amigos cercanos, cómo empezar a trabajar esas relaciones? Primero la de, con tu pareja, luego con tus hijos, en este caso que tienes hijos, y luego de manera conjunta, los tres como familia, ¿no? Sí, sí, al final de cuentas, pues, eh, se puede trabajar de manera conjunta, pero también hay que hacerlo independiente, tal como lo mencionas, ¿no? Eh, pues primero, como le hemos hablado, es esta parte eh, individual, de, incluso, pues, también hacer esta examinación, ¿no? ¿Cuál, ¿Qué tipo de comportamiento he tenido? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿no? ¿Cómo se comporta la otra persona conmigo? no? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué, por qué...? tendría este tipo de, de reacción, a lo mejor yo he estado haciendo algo este, o no he estado haciendo algo, eh, ¿cuál sería esta situación? Y, y, y primero, pues como siempre lo hemos hablado, ¿no? Empezando por uno, teniendo esta introspección y ya luego posteriormente, en nuestro caso, eh, digamos que el orden, este, eh, desde mi perspectiva, pues sería mi esposa porque es la, la par, ¿no? Este, quien está a la par y con quien podemos hacer este intercambio, dialogar, exponer necesidades, este, eh, y finalmente eso trasladarlo a, a, a nuestro hijo, ¿no? Y entonces, pues la digamos que la escalerita va así, o sea, tenemos de, de, de, de, de la introspección, buscas cómo estabilizarte tú, ¿no? De eso ya puedes permear hacia alguien que sea semejante a ti, que es mejor que tu pareja que te refleja muchísimas cosas, y, y ya una vez poniéndonos de acuerdo, ¿no? Este, Eso va a permear en la relación con nuestro hijo. Y, este, y también en la manera pues, de educarnos, y que cada quien tiene su, su, su perfil, su temperamento, su carácter, este y su forma de educar, pero sí teniendo una visión en específico o una visión en conjunto o en común, ¿no? Aun cuando tengamos perspectivas diferentes, pues es importante conciliar cuál va a ser esta dinámica este, para podernos relacionar con él y que no se sienta, no sienta inconsistencia, ¿no? Este, que él pueda ver que su papá tiene un, una individualidad, su mamá también la tiene, pero que están de acuerdo este, y, y que hay puntos en común donde no va a haber negociación sobre ciertas cosas, ¿no? Creo que esta parte es enriquecedora, ¿no? Y también eh, esta parte de empezar a conocer a tu pareja, a tus hijos, a tus papás, ¿no? Y darte cuenta... ¿Cómo es la mejor manera de dar ese amor y ese, ese deseo por mejorar las relaciones? ¿No? Al final de cuentas, si nos movemos en ese sentido, empezamos a, a tratar de entender algunas cuestiones que también tienen que ver con patrones ¿no? y cuestiones de ese tipo. Me, me vino a la mente, leí un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor, ¿no? y pues de repente pues eso te puede servir a darte cuenta eh, cómo tú eh, demuestras tu amor o sea, ¿cuál es tu lenguaje predominante? ¿Cuál es el lenguaje predominante de tu pareja, de tus hijos y de tu familia? Y empezar a integrarlo, porque a lo mejor no es predominante para ti, pero eso te va a ayudar mucho, ¿no? Este, A mejorar tus relaciones. También me vino a la mente, ahorita estuve, estuve leyendo un libro clásico que yo se lo oía a mi mamá desde que estaba yo adolescente ahí en su biblioteca. Los hombres eh, son de... Marte y las mujeres son de Venus, lo he estado leyendo, y ah, caray, bueno, pues sí, ya empiezo a entender ciertos patrones de comportamiento que, bueno, son ancestrales, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas vienen desde la parte primitiva de que éramos, como estiramos como ligas los hombres y las mujeres son como olas, ¿no? Entonces, me ha llamado mucho la atención esto y he empezado a aprender eh, estas situaciones, ¿no? Entonces, pues, al final de cuentas, lo que los invitamos a hacer es que en este final de mes es que visualicen este cerrar ciclos de cosas que no les están gustando y abran nuevas oportunidades para crear nuevos escenarios donde ustedes se sientan felices y donde puedan eh, vincularse de una mejor manera con su entorno. Al final de cuentas creo que eso lo, les va a ir a permitiendo avanzar a cada uno de ustedes y a cada uno de nosotros. No sé, Raúl, para concluir que quieras, porque ya es hora de prácticamente irnos. Así es. Pues sí, eh, al final de cuentas, como eh, cierro con lo que comencé, <ríe> eh, que es siempre hay, o sea, cada día es una oportunidad de cerrar un ciclo y abrir otro. Y, y al final de cuentas, pues lo hemos hablado en otros momentos, solo tenemos el presente para actuar, eh, y el pasado nos sirve, el futuro también nos puede servir, este, sin embargo, el único momento en donde tenemos la posibilidad de actuar es aquí, y, este, y en este caso, pues, podemos empezar ¿no? a, a cambiar nuestras perspectivas, nuestras formas de actuar, no quiere decir que no va a haber resistencia, pero la resistencia es parte de él. Pues de este de este mismo juego y desafío porque si no no tendría chiste tampoco no este aunque de repente pueda le podamos sufrir un poco pero en realidad no tendría no tendría sentido o sea este si todo fuera así de así de sencillo es más creo que ni siquiera estaríamos no estaríamos aquí en la tierra no ya estaríamos eh, en otra en otra este bajo otra dinámica conviviendo pero precisamente es parte de, de, de nuestra labor aquí entonces cada día es una nueva oportunidad y, y el verla como tal nos va a permitir este, pues, trabajar con ello. Y eh, como decía hace ratito, medir, también evaluar continuamente pues cómo qué pasó ¿no? este, y cómo podemos seguir mejorando sin, sin castigarnos, este, pero sí empujando continuamente para, para avanzar. Pues eh, con esta conclusión eh, terminamos el día de hoy con, con esta nueva temporada de Conciencia Tech que pues como siempre abarcará este periodo semestral para después tomarnos un periodo de descanso y luego otra vez retomar. Eh, les agradecemos mucho su atención y, y los invitamos a estar con nosotros todos los viernes de 4 a 5 de la tarde en Conciencia Tech en Tráfico 109 y tal vez ya un día de estos en la estación de, eh, del campus, ¿verdad? Como tal, con una transmisión en vivo dentro del campus que nos daría mucho gusto. Eh, contáctenos a través del Facebook como, como siempre y nos estamos viendo el próximo viernes, tenemos invitado se llama Armando Verdín y nos vamos a hablar un poquito de branding personal o de la marca personal entonces por aquí nos estamos viendo el próximo viernes, que tengan muy buena tarde y un excelente fin de semana muy Buenas tardes, hasta luego